transmitiendo en vivo gracias también Jorge por acompañarnos y pues vamos a presentarles unas cuantas canciones de nuestro disco que sigue en proceso de grabación Menarquía Lunar